Y oigamos ahora también el renglón torcido de, de Asunción Villaverde. No sé si la población española es consciente del expolio de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural que ha venido sucediéndose de forma silenciosa vía inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Lo que sí sé es que nuestros representantes políticos lo conocen muy bien. Me explico. Durante años y aprovechándose de una ley franquista, los obispos han ido registrando a su nombre todo tipo de bienes. Entre ellos, muchos que deberían seguir siendo de dominio público, como siempre lo fueron, por su extraordinario valor. Algunos de ellos están catalogados como bienes de interés cultural, es el caso de la Giralda de Sevilla. Otros como la Mezquita de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De esta forma opaca y oscurantista, la Iglesia Católica se ha convertido en la mayor inmobiliaria del Estado, lo que supone un escándalo monumental calculado en alrededor de 100.000 bienes asistimos asombrados a la siguiente incongruencia política. El Partido Socialista, en la oposición, exigió al Gobierno de Rajoy el listado de todos estos bienes. Sabemos que el Ministerio de Justicia tiene los datos desde hace casi dos años. El SOE al llegar al Gobierno, se comprometió a hacerlo público, pero aún seguimos esperando. La Coordinadora Estatal Recuperando confió que tras el dictamen del Consejo de Transparencia este pasado septiembre, el Ejecutivo se vería obligado a publicarlo, pero sorprendentemente ayer nos desayunamos con la noticia de que el Gobierno, en un ejercicio de contorsionismo político, ahora va a pleitear para seguir manteniendo ocultas estas propiedades. Nos preguntamos si el motivo de este cambio brusco no será debido a que pretenden utilizar este escándalo listado para negociar con la Iglesia Católica otros asuntos. Esperamos y confiamos que el nuevo Gobierno cumpla con sus compromisos electorales y la sociedad española pueda conocer el alcance de todo lo robado para poder recuperarlo. Estaremos vigilantes. Hola Asunción, buenas tardes Hola, buenas tardes Miguel Asunción Villaverde es coordinadora de Alicante Laica y forma parte tanto de la Junta Directiva de Europa Laica como de la ejecutiva de la coordinadora de la, de, la, de la coordinadora Coordinador. Recu recuperando eh, Hemos comentado ya esta, esto que tú has eh, tu renglón torcido, lo hemos comentado bueno, no el renglón torcido sino lo, de lo que tú hablabas ¿no? del tema del PSOE que ahora no quiere publicitar la lista y tal y, y el pleito que tiene entre ellos mismos lo hemos comentado Manolo Navarro y yo. Eh, pero me gustaría, pues, vamos también ya de tiempo regular, eh, que comentaras, eh, tú que estuviste aquí el día 16 de noviembre en la cuarta asamblea de Recuperando aquí en Sevilla, eh, qué impresión, porque no pude preguntarte al final, coméntanos, valora esa asamblea, esos actos que hicimos y demás, por favor. Sí. Bueno, pues eh, eh, la asamblea eh, fue primero se compuso de una ponencia que estuvo fantástica a cargo del profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, mm. y después acudimos eh, con una pancarta al Patio de los Naranjos, eh, que como sabréis es un, uno de los lugares que están... Eh, inmatriculados que ha sido siempre de dominio público y que ahora eh, la sociedad va, va a tener que recuperar mm. ¿Te refieres a eso y, y a lo que se habló en la asamblea? Claro Sí, sí, bueno, más o menos, la, una valoración general de, de, claro. de los actos. Bueno, sí, la asamblea sí. la verdad es que estuvo muy bien porque sí. eh, tuvo eh, bastante asistencia, sobre todo, lo más importante de todo es que en esta cuarta asamblea se han unido alrededor de 20 asociaciones más, con lo cual ya mm, pasamos a ser un, un equipo de personas en todo, de todas las eh, eh, comunidades de, de España que estamos preocupados por este asunto que en re es un escándalo monumental porque eh, la esquizofrenia además que lleva el, el PSOE con respecto a lo que va a hacer con los bienes inmatriculados pues bueno ya nos tiene acostumbrados muchas a que haya hecho durante mucho tiempo lo contrario de lo que dice cuando está en la oposición y cuando llega al gobierno mm. pero es que esto que está haciendo ahora ya es ...es malabarismo... <risa> puro, y, puro y duro... ...es que es verdad... ...es que hay que ver sí. que, que no... que no ...lo comentábamos con Manuel Navarro... no ...que en la, en la oposición dice unas cosas... ...y propone unas cosas... ...luego cuando llega sí. a, a, al gobierno... Pues, ...pues se lo olvida... ¿no? ...desde eh. la coordinadora tenemos... Eh, ...desde hace un año una petición hecha... A, ...de reunión con la ministra de Justicia... ...Dolores Delgado... ...que se hizo en septiembre del 2018... ...no hemos tenido contestación y eh, vamos a volver a repetir esa, esa petición de reunión, a reiterarla, y bueno, esperemos que haya una conformación de gobierno próximamente y que al, haber, al estar unidos Podemos unidas Podemos en el, en el gobierno tengamos ma, ma, más recepción, porque recordemos que ambos partidos llevaban en su... Eh, en su programa, programa. electoral mm. la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mm. yo, bueno, tú estás en Podemos eh, ya ¿Sí? lo hemos comentado aquí en más de una ocasión y bueno, se teme pues que, y ya se lee en la prensa y demás, se leen comentarios en el sentido de que bueno va a ser eso muy difícil va a haber muchas disputas internas en el gobierno, etcétera, etcétera pero es que el PSOE no necesita mmm, nadie para, para que haya pugna entre ellos mismos volvemos sí, al sí. tema de, del pleito que hay eh, entre el Ministerio de Justicia contra el Ministerio de Política Territorial y sí, no, Función poder... Pública el, al que sí. pertenece el Consejo de Transparencia y Buen en Gobierno en sí. relación a esto de, la, de, de publicar o no el listado de inmatriculaciones. y van a, a tener pleito Sí, sí, es que es inconcebible, pero es que esto no es la primera vez que suceden cosas así con el SOE. Por eso tenemos que estar la sociedad civil vigilantes. Y por eso es por lo que es tan importante que las asociaciones nos estemos eh, pues eso asociando en esta coordinadora y que salgamos a la calle y que sigamos manteniendo nuestra vigilancia claro. sobre lo que hace el PSOE, porque hay que estar detrás de él. Claro que sí. Eh, hoy ya nos despedimos aquí, de Asunción, eh, Villaverde. Muchísimas gracias por, por tu comentario y por tu fabuloso a renglón vosotros. torcido. Y un abrazo. A vosotros. Un abrazo, Miguel. <ríe> un abrazo eh, para todos.